Otra bailarina confirmada para el bailando. Tras su abrupta salida del certamen el año pasado, una histórica participante del programa volverá a la pista. Entérate de quién se trata, en la nota. En plenos preparativos para el Super Bailando de este año, el staff de bailarines y los participantes se están confirmando poco a poco. Este lunes, Macarena Rinaldi confirmó que será parte de esta nueva edición del certamen, tras su inesperada salida del programa el año pasado. Ya pasó lo peor. Desde septiembre. Fue complicadito, pero acá estamos, dijo Rinaldi en su paso por pasapalabra. Uno de los participantes le preguntó por qué se fue del bailando el año pasado. Se me salió el hombro del lugar y me corté ligamentos y cartílagos, recordó Rinaldi. En el 2018, la rubia era la bailarina de Diego Ramos, pero debido a esta lesión debió abandonar el certamen. Hice una rehabilitación muy larga. Así que estoy feliz, finalizó y confirmó que formará parte de la próxima edición del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.